que depositaron todos sus ahorros en esa empresa. Contamos con su valioso apoyo por el Comité de Afectados, pues ahí está la firma de no sé quién. De todos modos, tanto lamento que le pasara esto, tanto que les dije que eso fue lo primero que debieron hacer. Fue el primer programa el que destapó la alerta, el primer caso se presentó aquí. Y en ese momento cuando se destapó, la persona que eh, dijimos que tenía ahí unos 6 millones de pesos y que vivía de eso, y que se atrevió a venir aquí, le dije a ese grupo lo que tenían que hacer. Y nada, luego de que apoderaron los Prus Ultra, han tenido que hacer todo lo que yo dije, letra por letra, que debían hacer. Y le dije lo que le iba a pasar, si dejaban pasar el tiempo hábil, y que ellos apoderaran este procedimiento con esta ley especial, que ellos han, han llamado de transformación eh, crediticia, que es falso eso porque ese no es el objetivo el objetivo que tenía acogerse a esto pues era blindarse y que solamente le pasa a las clases poderosas con los infelices ahora, ¿quién le manda a un pueblo ignorante depositar su dinero en una institución que no es un banco formado con los rigores establecidos por la ley porque le dan más una empresa que es lo que maneje cacao. Y yo presenté aquí un listado falso de supuestos proveedores que lo solamente lo tenían con nombre. Lo comprobé con un solo nombre de la lista. Inmediatamente vi el listado. ¿Te recuerdas que yo lo dije aquí? Procedí a llamar a Oriol Negrín. Estoy haciendo? Yo prometí no hablar de esto por la tosudez y estupidez y la forma torpe con la que se han manejado. Me disculpa tantos amigos que tengo ahí. Y le dije, señor Oriol Negrín, es verdad que usted tiene ahí 20 millones. me dijo, no, no, no, yo no tengo un centavo ahí. Yo lo que le vendía cacao a ellos, como le vendía a todo el mundo. Entonces, si ante esa estructura fraudulenta, porque a nivel, a diferencia de esto penal, que es lo que busca, es generar la opinión pública que nosotros creamos. Porque ellos estuvieron aquí algún grupo de los colegas, Sí, porque ahora, de acuerdo al sexismo en el lenguaje, que constituye una estupidez porque atrofiamos morfosintácticamente el idioma con la famosa liberación femenina, ahora tendrá uno que decir colegas y colegos. Qué cosa más fea, ¿eh? qué estupidez. Todas y todos, ella, bueno, una estupidez. Bueno, por eso no es el tema. Cuando eso sucedió, yo dije, con una querellita penal. Que dije el primer día, cuando la famosa tomaba posesión, Smiley y Rodríguez. El deber de usted no es decir que no hay que tener alarma, es recibir esas querellas que le están depositando ahí. Para que antes de que ellos se acogieran a ese procedimiento, se hiciera y se emplazara a nivel civil la demanda por daño y perjuicios. Que sí procedí, que iba a tener fruto, pero ahí están los pulsos haciendo todo lo que yo dije paso por paso nada quise ayudarlos con esto acompañen una protesta sin fruto lo que sí dije, mantengan la opinión pública y la protesta y tírense a las calles que los ricos se blindan aquí, usted no ve que lo agarraron a un grupo de una familia multimillonaria, un fraude de evasión de impuestos al Estado, de más de 13 mil millones de pesos, uno de los grupos más poderosos de dinero de aquí, de este país cuatro hijos de desviando dinero del Estado evadiendo impuestos por eso todo eso se queda ahí vayan a ver ustedes si aquellos que cometieron el, el famoso desfalco a través de aduanas hijos de funcionarios no están todos libres aquí no pasa nada aquí no pasa nada ahora si hubiesen mantenido la actitud de protesta la presión al gobierno ya después que dejaron pasar y que todo esto iniciara otra hubiese sido la respuesta de todos modos me informaron no crean en eso, que a lo mejor lo hacen para ilusionar a los pendejos y hacerle perder su tiempo de que iban a, a, a pagarle a los compromisos más pequeños. Porque cuando ese fraude salió, yo dije, es más de 2.500 millones, miren, 2.900 millones. Y yo dije, los compromisos con las compañías y empresas importantes de Santo Domingo, ellos los saldaron la mayoría. Usted no ve ricos hablando de Muné, no, no sí. pobres y felices. Y vean de otro pueblo de la capital, no de aquí de Macorís. Aquí fue que encontraron a los pendejos. Mal asesorado. Quienes lo llevaron ahí fueron amigos, pero mal asesorado. Muy mal asesorado. Y no hablo de ahora. Porque las clases no se suicidan, aunque yo vengo de una clase. Con los profesionales del derecho. Y si para quitarte un cliente pueden decir que tú eres ladrón, lo hacen. Yo por ética jamás lo haría. Porque eso fue lo que aprendí de mi padre. Que fue reconocido por la Suprema. Y un hombre que pasó por, la, la, por los más altos cargos a nivel de la Puedes dejarlo totalmente por un rato. Y no se envileció, mantuvo su sencillez y su humildad y jamás fue capaz de emprender una campaña de descrédito contra un colega. Sobre eso ya no digo más, porque el resto es historia. Y ahí veo a los pobres y felices amigos y hermanos gritando: el dinero robado, estafado a aquellos que con sudor confiaron. En gente que sacaron su dinero de empresa bancaria reconocida para depositarlo ahí y ser víctima de un fraude, una estafa extraordinaria y que eso se mantenga callado porque pertenece a Poderoso. Qué mal está este país. Buenas noches. ¡Está hola? Dígame usted. Eh, cuando la Vinadella en el poder no vas a sacar la mitad de esta invasión de en Francesa y le da que aquí en este país. La invasión. La invasión el ya, el ya, el seguro, de Haitianos, tú dices. Bueno, lo que yo he escuchado decir que a Luis Abinader lo que va a hacer es que le va a dar seguros en ASA, que lo va, le, va, le, va, le va a duplicar lo que le están dando desde el gobierno y que como él es un extranjero y que como extranjero padeció aquí en el país, eh, no él, sino su padre, que después terminó siendo multimillonario, parece que lleva eso en el alma, ¿no? Eh, estaría dispuesto a, a regularizar la situación de esos hermanos para que no pase. ¿eh? Este país le espera muy, le espera algo, poca cosa.